Estamos hablando puntualmente de esta que se está llevando adelante en la ruta 82 y que habrá desvíos que han comenzado en la jornada de hoy por 100 metros, así que hay que tener en cuenta, si usted va a circular en el lugar, que los vehículos van a volver a conectar con Panamericana a través de una rotonda provisoria que va a estar marcada con tambores. Hablamos esta mañana con los responsables de las obras, dando detalles de cómo proceder a cada uno de los automovilistas que circulan por esa zona allí en el departamento Luján de Cuyo. Eh, estamos acá en la intersección de la ruta Panamericana con Puerredón. Este, este nudo es uno de los más importantes porque eh, la nueva solución es un viaducto, eh, similar, la palabra viaducto por ahí no, no se entiende muy bien, pero es para que uno lo tenga en mente similar a la zona de frente a la guanaca en lo que es, en lo que es la salida de la, de la costanera y es decir que uno va a circular 220 metros por encima y lo, todos los giros y todas las, todos los, los movimientos de los vehículos se van a producir en una rotonda que va a estar eh, debajo del viaducto entonces eh, se agiliza el, el tránsito y se agilizan los retornos, que es lo que hoy en este lugar eh, se complejiza bastante. Si uno ve los eh, en el horario pico de salida de vehículos de, de colegios que se encuentran en la zona y demás, eh, nota que se forman largas, largas filas. El desvío en esta zona se va a producir. Eh, de La gente que viene de norte a sur se va a desviar levemente a la derecha y va a pasar por este lugar donde estamos nosotros y se va a incorporar a una rotonda provisoria que se va a encontrar unos 100 metros al sur del actual. Los que van de sur a norte, es decir, que van yendo hacia la ciudad de Mendoza, siguen el mismo recorrido actual. Y los que vienen por Puyredón no bien pasan por debajo del puente, se, de, se dirigen hacia el sur hasta la rotonda provisoria y ahí pueden retornar hacia la ciudad o seguir directamente hacia el sur. La ruta Panamericana no tiene alternativa de desvíos, es decir, no tenemos ninguna calle que paralela ni al norte ni al sur que cumpla la misma función. Entonces, como prioridad en el estudio de esta, de esta obra, se vio que había que hacer los desvíos sobre la misma traza. A finales del año que viene, sí, se espera estar concluida.